Es lamentable la muerte anoche de un muchacho. Yo hasta o se me da eso de lo conocí un día en la capital, creo que andábamos haciendo algo de, de trabajo. Y ese día casualmente lo vi en persona, parece que estaba en el país recientemente. Mani. Es lamentable. El fallecimiento de Manny, porque para que veamos que el COVID no solamente en esto le llega. Para el que no, escúchame que te interrumpa, uh -huh. el que no conozca a Manny, era el que hacía los videos en el carro. Sí. Que se, la era, queja del día, la queja sí, del, la caja caja del día, día, día, que era viral, porque hay mucha gente ahorita. O no a... decirle a decir vayan poniendo en pitre y pitre. Claro, foto claro de para bien. que vayan poniendo y, y la gente sepa. El COVID, señores. No, no, no, ese es lo de lo urbano, que yo hablé ahorita. Yo le mandé, eh, Villalona debió mandarte una foto de Manny, de quien falleció, que falleció anoche. Oremos para que eso llegue, sí. Villalona. Pasa que el COVID, las personas creemos, los jóvenes creemos, que solamente le llega a las personas adultas, o sea, que le da duro solamente a las personas adultas. Y a veces el COVID de, eh, muestra... Cuando tú sufres alguna enfermedad o algo pulmonar o tienes algo, o, o una complicación que tal vez, si tú no tienes nada, no, tú la trates y es medio leve. Ahí está la foto de Manny. Eh, tú, no, tú como joven no te importa, como yo dije ayer, lo tuyo es beber, fumar juca, esa bendita juca, esa bendita juca, porque si un día usted lo hace, Está bien. Si un día usted lo hace, yo no tengo ningún inconveniente un día de hobby. Pero hay personas que fuman diario, dañando sus pulmones. Entonces, es posible que ese tipo de personas también sean estos más vulnerables cuando le llegue el COVID-19. Y por más que hicieron colectas, oraciones, Mani falleció ayer. Chicho joven con mucho talento, eh, un tipo sociable, Lament es, es lamentable. Yo quisiera como que los jóvenes hoy, que nosotros manejamos un gran público juvenil, los jóvenes hoy vean el espejo de este muchacho de Manny para que, para que sepan que el COVID no solamente, le llega a la no solamente le afecta de manera fuerte a las personas mayores sino también a las personas jóvenes como Manny. Que Manny murió fue en Estados Unidos. En Estados Unidos murió Manny. Mira lo que pasa, Génesis, con, con la situación que no quieren entender. Porque en Santo Domingo, República Dominicana, el problema no es de hambre, es de entendimiento. El virus COVID-19 afecta mucho lo que es el sistema respiratorio. Uh -huh. Los pulmones, personas eh, de equidad y personas de sobrepeso también, que tienen problemas de respirar. Usted sabe que la juca hace daño. Y usted sabe que anda esta pandemia. Es decir, Bájale dos. usted puede limitar a eso. Y yo era un juquero de los primeros. Y hace tiempo, por cuestiones de salud también, la dejé. Usted sabe que anda esta pandemia que a cualquiera le puede tocar. Porque usted no coge cabeza hasta que el muerto no sea suyo. Sí. Dios nos libra todo lo que no le ha pasado. Pero usted debe entender que la juca, la juca le va a exprimir los pulmones. Y ahí le viene, va afectar, le va a le afectar. Va afectar. ¿no? Y ahí viene y si el aceptando. descenso. Ahí vienen que, que usted va a coger el virus, que lo van a tener que entubar. Cuando las personas dicen entubar, pero no han vivido eso. Yo que he vivido con un familiar, entubar a una persona es lo más deprimente para la persona y para el que lo está cuidando. Que usted tiene que ver eso, que usted porque hay personas que se mueren más de la depresión que la otra cosa cuando se ven entubados. Claro. Entonces, mire a este muchacho que supuestamente estaba lleno de salud. Sí, que apuesta a ti, que, que no pasaba hambre, que tenía sus recursos y mire cómo falleció por usted no tener la conciencia. ¿Tú claro. entiendes? Entonces, esos jóvenes que hasta después de comida prenden una junca, hay que bajar O tal el vez lo, fue porque lo. Manny tenía una complicación. Es posible que También. tal vez Manny tenía una complicación. Pero lo que yo quiero que la gente vea en esto es que eso no, no la muerte de la, del coronavirus no tiene edad. O sea, la gente entiende que el coronavirus tiene una edad y que, que no, que a los viejitos es que le da duro. Que a los otros, son los jóvenes, eso no nos da duro. Y mira Mani. Manny. Sí. Manny es un chicho jovencito. Es un tipo, eh, tipo joven. Vamos a ir, podemos poner un video de lo de... Que uno se curaba con él en las redes sociales. Manny era jevísimo. Un chicho que se veía en salud fuerte. Tenía una complicación. Pero tal vez Manny se estaba cuidando. Pero vino un, un, un pendejo que no se estaba cuidando. ¿Tú entiendes esto? Claro. Y, y o infectó cualquier cosa, tú sabes, con Manny. Si, un, un ejemplo, un, no sé, porque no sé cómo pasó. Un descuido y infectó a Manny. Porque también es otra cosa. El, los que están enfermos, los que están en la calle sin cuidarse, son los que infectan a la, a la gente que se están cuidando a veces. Es así, es así. ¿Por qué? Tal vez yo busco le, me, mi precito, mi cosa, todo nítido, pero viene otro y no, y no se cogió de la misma forma y me afecta a mí, me afecta a mi familia. Y si usted sabe que usted, mire, eh, eh, la abuela mía. Lo mío, la irresponsabilidad, a la gente no le importa nada. Es una persona mayor y yo voy muy pocas veces donde ella. Y yo donde mis abuelos. Y tengo un hermano también que tiene problemas, que, que no puede caminar y yo voy pocas veces. Me mantengo al tanto de lejos, ¿tú entiendes? Porque la gente debe tomar conciencia. Y aquí la gente está saliendo de control. Y, y una bebedera, sí. eso es lo último, Dios mío. Y los fines de se semana toda la bebedera. Y, y, ¿Y sabe quién pone el, el peor ejemplo? Que a veces, yo, no, yo entiendo, óyeme, yo soy, a mí me gusta los urbanos, yo apoyo los urbanos, trabajo para los urbanos, todo lo que está relacionado con los urbanos. Pero a veces los mismos urbanos no ponemos benditos ejemplos, señores. Miren, ayer, ayer, a, eh, oh, Manny murió. Y miren el ejemplo que da un grupo de personas grabando un video normal, sin mascarilla puesta. Un grupo de urbanos ahí. Y vi, vi que en eh, eh, eh, la página de Luminaria, lo, TV lo puso. Entonces, nosotros que, que trabajamos en medio, aquí se guarda un distanciamiento. Neto tiene su distanciamiento aquí. Terminé el programa, me pongo mi mascarilla. Entonces, lo que trabajamos en medios de comunicación, lo que somos figuras, lo que son artistas urbanos, lo que, que representan, sabes, representan un que ejemplo. Tienen que, tienen que tienen seguidores, que tienen seguidores. Miren lo que miren cómo andan esa gente. Lo vamos a poner que más te lo ponga. Dando el ejemplo, poeta mayor, chelocha, gente. Ustedes son buena gente, señores. Ustedes tienen que darles el ejemplo, no, no, no estoy hablando mal en contra de ustedes, pero eso estuvo mal. No pasó ni siquiera una hora, miren, una hora no pasó, que murió este muchacho. Y miren cómo andaba el mayor, miren, miren. Dando un ejemplo para que la gente, los jóvenes que lo siguen a ellos, hagan el, tengan el mismo comportamiento y no se cuiden y no se protejan. Tenemos que buscar una forma, Dios mío. Porque do, ma, Mari, ahí mismo mani eh, murió de COVID y Ay. ahí mismito miren lo que estaba pasando. Como dice, como dice Santiago, así empieza la mascarilla ahí. Entonces, así no. Si ustedes son los que le dan el ejemplo, el ejemplo a los jóvenes, vamos ustedes también a buscarle una solución a eso. La aglomeración, eso estuvo mal, ese video así. Hay, hay diferentes formas de grabar videos, separado cada quien en lo suyo. Y esa es la forma, de darle el ejemplo. Sabiendo que perdimos la vida de un talentoso como Manny. Pero si no, el mayor y esa gente que, que, que, son, que, que tienen muchísimos seguidores, no, así no, Neto. Y esos son los que tienen seguidores, a esos que lo siguen. No, y la gente, y la gente y lo, va y lo... lo va a ver a ellos. Claro, y lo vean. Entonces ellos no. No, ya ellos. No, eh, se puede. no, no, esto, no, esto no, se si no, ni hablar, no, no ya. estoy de acuerdo. Es yo yo apoyo siempre a los urbanos en todo, en todo lo apoyo. Pero hoy no puedo apoyarlo, viejo. Porque mira la, la vida que pedimos, pedimos a Manny, viejo. Mira. Por un Porque por el, por el COVID, porque tal vez personas también no se cuidaron. Mira lo que te voy a decir. Eh, otra cosa también que la gente no quiere coger cabeza. O sea, el toque de queda aquí se respeta mucho los días de semana. Pero los que fines lo decíamos de semana, ayer, que lo decíamos ayer sí. en el programa. Si sí, lo respeta el, más el, que todo. El toque de queda que más organizado en el país entero está, lo dije yo ayer, es de sí. San Francisco de Macorís. No sé si es por los pagineros, porque saben que si, si algo pasa, lo van a grabar, pero es el más organizado. En San Francisco yo no he visto una aglomeración de personas. Ah, hubo una privada, pero o sea, de una vez llegó la policía y lo sacó. Claro, pero bien. en otras ciudades no, en otras ciudades graban hasta que amaneca. Hasta que amanecan. Así mismo. ¿eh? Es así, es lamentable, porque hay personas que yo no entiendo, yo no entiendo cómo es que quieren cuidarse. No, así y no. después lo trancan por una semana. Y se están volviendo locos porque para comida no tienen. No, no, así Pero no. para comprar los especiales de Juca, uno y medio. No. Wow. Eh, oye, lo subieron, dijo uno aquí. Oye, 200. Son, eh, ya tú sabes, clientes